En este video voy a explicarles qué es Max4Live. Prácticamente es un entorno de desarrollo gráfico para música y multimedia desarrollado y mantenido por Cycling74, la cual es una empresa de desarrollo de software ubicada en San Francisco. Max fue introducido en Ableton Live a partir de la versión 8. Sin embargo, Max no viene instalado de forma predeterminada en Ableton Live 9, por lo tanto, tienen que instalarlo. Para ello, seleccionen la categoría Max for Live en el panel de navegación. Como yo ya lo tengo instalado, me aparecen estas categorías superiores. En el caso de que aún no se haya instalado, les va a aparecer un mensaje para conseguir Max for Live. Solo den clic en ese mensaje que les aparecería en esta parte. O también pueden ir a las preferencias de Live, seleccionen la pestaña File Folder, Después, en la sección de Max, den clic en la opción Descargue la versión más reciente de Max desde Ableton.com Observen que tiene una línea por debajo del texto. Esto indica que es un enlace a una página web. Al dar clic, les redireccionará a la página web de Ableton Live. Les va a pedir que ingresen su nombre usuario y contraseña. Si aún no se han registrado, regístrense en la sección de la derecha. Solo completen el formulario y ya podrán descargar max for live Una vez que hayan instalado Max, tendrán que darle clic al botón Buscar que ven en pantalla. Y seleccionen la ruta donde instalaron Max. En mi caso es en esta ruta en Windows 7. En Mac es diferente, solo busquen la ruta correcta. Bueno, una vez que hayan terminado la instalación de Max4Live, podremos ver sus categorías como me aparecen a mí. Sin embargo, hay que instalar paquetes de max for live Dichos paquetes podrán descargarlos en la página oficial de Ableton Live. Les dejo el enlace en la descripción del video. Algunos paquetes son gratuitos y otros de paga. Para poder descargar tendrán que acceder con su cuenta de Ableton Live que anteriormente les expliqué. En mi caso yo ya instalé el paquete de Essentials, que es el más básico. Bueno amigos, en el siguiente video explicaré el uso de uno de los efectos de Max4Lite llamado Buffer Shoffer.